estamos en La Rural, eh, les presentamos la nueva exposición Wild Argentina, todo lo que tenga que ver con vida al aire libre, outdoor, eh, deportes al aire libre, lo pueden encontrar acá eh, de, en esta semanita de octubre, así que les mostramos un anticipo de lo que pueden disfrutar en, esta, en este importante evento.